Lo no que como yo tienes para fumar un día y no es que sea poco, es que tu camello no se porta. Y porque me mires con esa cara, no me importa, no lo haces, te veo tortas, tienes tu desayuno. Tengo larga, son cortadas la primera, no te escondas, de las sombras de cogido carretera. Si tú fueras... Incluido pa tres días yo no tengo bombas camino escuchando bases que fulminan las prepara el Juan las letras vienen sin pensar yo compraba motas sin pesar muchas ratas limpias y tu bar años pasan pero los bolsillos yo los llevo a cero luego me paso a ver el cenicero lleno de colillas cosas por el suelo manchas en la ropa y las barbas llena de pelo llena de pelo tengo como un doner que va, mi papá prepara hamburguesas como llantas Un Dan. tuvo más imaginación que Picasso Que se drogaba con pintura ya que era más barato Pica eso y hazme caso Verte como un que en la puerta del día Pidiendo monedas perseguido por la policía Quieren cogerte pero no saben dónde se metían Tienen mucha suerte de vivir donde vivía. Súbeme los tacos, no tengo dinero por mucho que vida de caro, busca un trabajo, mamarracho, toma huevo, por jodido de tu viejo. al menos sirve de esclavo, por lo menos de algo, Cosa de, Daría, encima de la tontería, Y cogía frío porque no tenía frigo para abrigarse No quería que supiese que mentía y diría que lo hacía para quejarse. Ah, ah, ya no. No, fumo porro, no tengo dinero. Vivo como vuelo. Siempre estando a cero, gasto esto en tabaco. En papeles y me no me dura el mes entero. De diciembre a enero, solo con, con el Juan y el seno. Salgo de mi casa con la plata llena de tabaco. No me dura ni una hora. Si lo sé, yo ni la saco, si no veo un duro de dinero, de trabajo falta hacer. Ya mañana, el, el próximo atraco.